El <risa> se la comidera. ¡Oh! oh, lo maté, lo maté que no, que no, que no tío, que, noob! ¡Que noob! no, Para que no. Que le tengo que ganar a este Facundo es falso. Le tengo que lo, le tengo que ganar ese, a ese falso. Porque nadie se pone mi mismo nombre. Yo le hago. <risa> Porque el que me copia el nombre, eh, callate, eh, uh -huh. se muere, porque es muy, gay. porque copiar es, porque copiar es Sergey, no, el Julián no, no, no, no, no, creo. Espera, no, invítame. <risa> que estoy en partida? Como tan desesperación. Oh. sale, oh. Se la comió. la weá, supe lo que me mandó. ¿Qué te la Ya dice. Mira, mira, mira, es que yo soy muy pro, yo soy muy pro, tío. es que yo hago muchos pro tips Hago muchos pro tips Los hot tips Los hot tips oh, Mira, se nota que eres sí, muy bien porque estás fameando todo el rato Mamá pero sálete, por pues, más no, me no, no, no, que, que yo tengo que ganar porque uh, me, los, si alguien me llega a copiar, yo yo le copio pero la espada porque le hago no, no, no, no, no, no, no, no, no, ye yeah, eh eh, Aguas, igual, igual. Was... ¡Ah! Poncha. Bueno, cuando pueda que llegues, mejor. Terminé el parkour. Oye, terminé el parkour. Mentira, porque me acabo, me acabo de morir de una ¿Qué? manera muy. Y no había hablado. Te terminé el parkour. Oh! Oye, ¿Cómo que soy malo? ¡Cómo que soy malo! ¡Wow! Oh! A casa. ¡Oh! ¡Facundo! ¿Qué pasó? Facundo, ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? Te qué? dijo malo. ¿Qué? El Julián por el chat mira y dice... ¡Malo! Eso. No, ya jodió. No, no cuando me dicen malo, me prenden. Me prenden. la <risa> Está no, bueno. Minereador. Oh. ¿Cuánto guste que el Mateo o es alguien...? Discord que están el. Imaginais el maxi. Te, te dice que eres malo pues el chat. Ah. Si me llegan sin malo este giro trae. Me lo piteo. No Pum. Hermano, ¿cómo se vuelve? Oigan. Oye, siento que alguien habla, pero muy bajito. ¿Qué dice? Pero me escuchan. ¡Oye, no me deja saltar! Soy configurado al Minecraft. Salto con el click Man, cómo puedo saltar con el click? <risa> y con el y con el espacio pego <risa> ¿Qué vamos a hablar, hermano? Es que esto, si esto se va para esto se va a llevar ganó plata. Vamos, lleva, tica, tica, tica, tica, ¡Concha! ¡Me pego! ¡Ah! Oh. Le digo... ¡Ah! Oh, es muy mal con uno, loco. No ¡Con la P! ¡Oh, verdad! Yo también salto con la P. Yo no, porque yo soy bueno. yeah yeah ¡Yeeh! ¡Yeeh! ¡Yeeh! tica Es que el Julián no se cree que soy yo, porque ahora yo he mejorado mucho. ¡Hago, hago 11 clics por segundo! ¿Puedes dejarme ahí? no rompí la cama pasaba por yo todo roto uuuu le gané! ¡Malo! ¡Ay! ¡Malo! Dejó, ¡Qué es malo Ari. A cosa, malo qué malo acosa malo ruleísimo para el highlight y para el tiktok durísimo <risa> que habia hablado Puta me metió otra vez <risa> Dime que te invita a ti el Julián Tú aceptaste, tú aceptaste A que conmigo a fuego Te gusta el faranduleo Por eso te dedico a este perreo Eh Bedwar de caja Joder <risa> como tan padre. malo ¿Qué? Puta es que si no me puedo salir Sí, pues, tengo que ¿sabes? jugar contra él Pero no sé, juega por mientras ah, Voy a hacerle un flex por una sola vez ¡Se cayó solo! <risa> Estoy peroleado <risa> ¡Me caí no. <risa> solo! ¡Qué más? ¡Este Ay, ¡Yo también te caíste solo! a lo de mierda! ¡Qué mal! Quiero... ¡No! ¡Me cayó! <risa> Quiero aclarar que esto es solamente humor y que estoy muteado en la llamada. O sea, que estoy, mira, le dije que lo voy a hacer. Mir, se salvó. Concho. Puta un dedo. Por eso que... ¡Ay, Gil ¡Fuera! ¿What? ¿Cómo, mira, me, cómo, mira, ¿cómo mira? me tiró Ay, eso que estaba tío. yo en otro de lado? A casa Se estará grabando el micrófono, no está grabación el de cuno. Oh ¡Me rompió la cama! ¿Y cómo me la rompió? Ah, porque aquí no tengo bien, cubrió <risa> ¡Cubrió! No, ¡Cubrió! No, ¡Cubrió! ¿no? ¿no? Yo, yo, yo le hiciste el clip! Oh. ¡No, me caí! ¡Se muere sol, Oye, ¿cuánto no. usted queda lo, no, yo, yo, no, obvio. te queda, Julián? ¡Cuánto una luca Yo también Te odio porque porque, cómo se va a llamar Facundo es eh? si soy el único que se llama Facu Facu es? ¿Lo o de alguien que había jugado conmigo antes. Si se llega a su Acá Malo. ¿Cómo que comp un compañero del kinder te pide por los videos de...? Ya vi un rato YouTube y... Uh, ¿Quién es este? Porque dice... Dice Facundo es... p ¿Quién es este, Gil? No si yo no subió eh, Minecraft. ¡Qué huevo de mi! que... que, que. Apareció apareci en un video de Julián. ¡Oh, de famoso! ¡Háblate, ¡Ah! háblate! ¿Cómo que compañero del Kinder? ¿Quién Acuérdate de mí. Siempre te Espío Debajo. De la cama. Estoy haciendo cagar de miedo. Puede que sea una broma muy, muy mala, muy pesada ¿Sí? para él, pero Oye, me dice que soy su compañero del kinder. Imagina, ¿Y él. Oh, ¡Capaz el Nova. ¿Qué, habla? ¿Qué, ¿Qué hab habla? ¿Qué habla? ¿Qué habla? ¿Qué habla, hermano? ¿Qué habla? ¿Qué habla? Uh, sí, pero yo lo mato. ¡Ah! el tipo no cubre la cama no sé por qué no no tapa la cama mira al rato no sé que en es este tipo o sea ¿cuánto usted quiero julián haciendo una broma <risa> para youtube yo <risa> conozco <risa> porque eh, no, no tengo ningún amigo del kinder que juega Minecraft. oye ¿Cómo se llama ese Texture Pack de que agrega esa espada chiquitita? El Fault, el Fault Ah, ya No, sí sé se se escribe, ¿pero tú tenías el link? Eh, no, lo tenía Solo que me lo instaló un amigo mío ah. ¿Por qué quiero ser como tú? ¿Quiero ser un clon tuyo? ¿Qué dice? ¿Quiero ser un clon tuyo? Una regevinación robótica El ya, cual va, va, el piro, el piro, el piro. va a causar mediante ya, pues, ya, ya. Logros con Segundo. Que ¿S1? Ya bueno. logros que es real porque ningún niño podría escribir eso en el club. Así que ten cuidado Soy un Espíritu <risa> <risa> <risa> Experimento... Experimento gay. Experimento gay. Un ser espiritual que va más allá de, de todo lo que has visto en, en este mundo. En qué película <risa> estás. Yo, yo digo que no sé. ¿Te imaginas? ¿Y el Julián que está atrás mío? Te digo dónde vives para que me creas. Ya. Yeah. Ya, yeah, Irina. Sí, estás... Me, Ahora me está asustando. Oh, sí, sí. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! No! Vi, ¡Vivo! en... Sí, bo, bo, Bolivia. Mía Bolivia oh, le ¡Oh! pide IP ¿Pelicien? Te apuesto que el Julián poniendo una IP así a los random Ya bueno, voy a, voy a hacer como que un finjo Cabros, oye, volví Estaba... es que estaba almorzando cabros, comí Los meos fideos hermano, ¿Está? Oye, no. hay un loco que dice que se llama Facundo y me está diciendo que, eres, que es un espíritu y que sabe todo sobre mí. ¿En serio? Hey sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí. sí. sí. ¿Cuánto no te querés tú? No, hermano, ¿Qué? Eh. ¿cómo voy a ser yo si tú estás almorzando? ¿Man se man, te escuchan los clics? ¿Ah? ¿Se te escuchan los clics? Ah. ¡Se te escuchan los clics sordo no pero si yo no estoy jugando una partida de Minecraft en y contra los otros tipos, puta la hora me va a matar. Pero si que el fagundo no está en Ghostly. Entonces se supone ya. que lo diga que estaba en pero, Sonicraft. No, pero mi, mira lo que dice en, en... En el chat, mira. Pero déjame matar a este Gil. M métete al, al Discord. M mira lo que dice, dice. A ver. Dios es en Chile. Cagaste literalmente ¿Cómo no vienes ese ¡Viste! ¡Viste! ¿Viste? A ver qué... Me ama, dice... Mira, sin chile, cagaste literalmente... se. ¿Como? ¿El te dijo el IP? Espérate... ¿Qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué... ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Me Imposible que te doxee a través de Michael, hermano... Tiene que por lo menos tener tu disco o algo por el estilo No, yo me voy a salir, me dio miedo <risa> no. O saluda para YouTube, loco <risa> Ya, pero tuve, tuve contenido Gracias por el contenido para YouTube Caneplata, plata. Yeah.